Gracias, está abierto. Gracias, Mucho aquí, está abierto ¿sí? no, no, ¿sí? Carolina y a todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos pide. Siéntese y tome nota de lo que le voy a decir en el día de hoy. Primero, vamos a ver este video. Lo tenemos, muchachos. Lo tenemos, Israel. El video listo. Sí. Vamos a escuchar primero este video y luego venimos con el comentario. Alexander Díaz Agramonte cumple prisión preventiva por robo. Mi abuela se murió, que mi mamá. Hasta que Dios quiera, yo quedo aquí. ¿Tú piensas que tú aquí vas a morir? ¿Cuál es? ¿Qué tú esperas? No tengo nada a nadie que me da la diligencia. Porque la que yo he sido en Cuando tú preguntas, ¿qué te dicen? Nada, que tengo que eso no es de ahora, señores. Eso yo lo publiqué en mis redes sociales en el año 2014. Cuente para atrás. ¿Cuántos? ¿Siete años? Siete años. Yo ni siquiera pensaba estudiar Derecho en ese momento cuando yo publiqué eso. Usted que lo vio tenía que entrar en el cuerpo de él y sentir lo que ese joven estaba sintiendo. Preso preventivo, dos años por robo. Y nadie que lo defendiera. El Estado no le garantizó a él los derechos. Imagínese usted ahora en esa situación. Usted, por robo o por, por una denuncia de robo, usted lo mete en preso. Usted no tiene quien lo defienda afuera, quien lo represente, nada. ¿Quién vele por usted? Y usted tiene dos años. Primero, entró menor de edad. Mira que lo metieron en una cárcel de adulto a los 17 años y tiene dos, tenía dos años preso. Eso fue en el 2014 que yo lo presenté lo publiqué en mis redes sociales, ni siquiera pensaba ser abogado, ni siquiera pensaba ser comunicador. Y él dice preso preventivo, dice Alicia Ortega. Yo tomé ese fragmento porque me pareció algo impactante. Pero usted, yo quiero informarle lo siguiente. En la República Dominicana hasta hace varios meses, habían 26.236 presos en sentido general. Oiga esto. 26.236 236 presos o privados de libertad en la República Dominicana de esos presos o privados de libertad de manera preventiva hay 15.218 oiga esto 15.218 privados de libertad de manera preventiva más de un 60% ¿a qué se debe eso? a la violencia que ejerce el Estado. Para que usted me pueda entender por qué yo defiendo esto, vamos a la historia, que es lo que yo siempre le pido a la gente. Para usted poder entender un tema, tiene que ir al contexto, tiene que irse a, a, a los inicios, tiene que irse al origen. En el derecho penal, al inicio, en la época primitiva, el derecho no estaba regulado y entonces, existía lo que se llamaba el derecho primitivo y la venganza privada. ¿Qué era la venganza privada? Si yo, por ejemplo, le daba un golpe a Junior, un trompón en un ojo, Junior tenía derecho a vengarse él y su familia. Entonces venían a mi casa, él y su familia, y me daban además de un trompón, una golpeada y a, y agolpeaban a toda la familia, incluso mataban gente. Eso se convirtió en una lucha constante, de venganza privada. Entonces, ¿qué dijo el Estado? ¿Qué dijo la sociedad? No, pero así no podemos. Porque entonces, si él lo que te dio fue un trompón, tú tenías derecho a darle un trompón. No a matarlo, ni a violarle a su familia, ni a, ni a, ir a golpear a su familia. Y entonces, viene lo que es la venganza pública. Ya entonces pasó al Estado. Era el Estado que se vengaba por ti. Pero ¿qué resulta? El Estado era el acusador y todo. Y ni siquiera te daba chance a defenderte. Y te cae encima. ¡Pum! y tú no tenías derecho a defenderte, te acusaban, ah mira se robó una funda de pan, tráncalo, 20 años, ¿cómo así? Luego entonces comienzan los pensadores y de ahí es que ustedes van a ver los estudiantes del derecho penal que siempre le van a recalcar sobre aquella obra de, de los delitos y las penas de becaria, eso resuena en las universidades, todo el tiempo en el derecho penal y resuena en las maestrías, Siempre lo van a citar, porque fue una de las primeras reacciones de los pensadores que dijeron, miren señores, así no estamos caminando bien, el Estado está abusando de los ciudadanos. Está abusando. Y entonces viene ya, la, entonces ahí, luego de la venganza privada, entonces pasó a la, a la intimidación y a la teología. Ahí fue cuando la religión se metió en el sistema penal. De ahí la Inquisición. Entonces el acusador era... Eh, Junior es eh, brujo, pero Junior no tenía derecho a defenderse, era él mismo y por eso ustedes ven que en un momento determinado yo siempre cito a Jesús, pero yo no cito a Jesucristo como, como en el aspecto religioso, sino en el aspecto histórico, porque a Jesús lo llevaron a un paredón y lo acusaron de, de hereje, de, de blasfemo y entonces el Estado representado en ese momento eh, por Herodes, representado en ese momento, ¿cómo fue que se llamó? Eh, por Pilato, que se lavó las manos. Y el Estado no encontró cómo culparlo. Míralo en el aspecto histórico, porque si no, no va a aprender. ¿Mm? Eh, y dice el Estado, señores, pero este hombre que ustedes están culpando, no lo encontramos culpable de nada. ¿Qué hacemos? Y dijo la sociedad, ¡mátalo! Y el Estado, tratando de salvar a Jesús, dijo, pero hoy toca liberar a alguien. ¿Le damos a Jesús? Dijo la sociedad, no, dan no Barrabás y mata a Jesús. Eso es en el contexto histórico. ¿Qué pasó? Luego se dieron cuenta cuando los pensadores comenzaron a atacar y entonces cambió del sistema intimidatorio, teleológico y político, teológico y político. Entonces pasó a lo humanitario, ya comenzaron a variar y entonces comenzaron a cambiar el sistema. Espérate, ya tú no solamente puedes acusarme, yo tengo derecho a defenderme. Y por eso ustedes ven que pusieron, comenzaron a poner jueces como un tercero imparcial, porque antes el acusador también era el juez. El que te acusaba buscaba la información de manera secreta, no te dejaban ver nada, y te sacaban tu información, dándote palos y torturándote, que era más fácil, tú decís, está bien, yo soy culpable, para que me maten, para que no me sigan torturando. Y esa era la prueba fundamental, por eso se cambió y por eso se quitó que el imputado se autoincrimine, tiene derecho a permanecer, a permanecer en silencio todo el tiempo, porque antes lo agarraban y le daban un saco de palo, o lo ponían, lo colgaban y duraban semanas dándole fuetazo, o, o, o estericándole la, las extremidades, o haciéndole de todo para que él mismo se autoinculpara. ¿Y qué decía el, el, la persona? Es más fácil decir que sí, que me maten ya de un, de un solo tablazo, a yo seguir aguantando este dolor. Por eso es que en la ley se, se permite que el imputado no hable. Eso es un derecho fundamental que está establecido, a no incriminarse. De ahí el contexto, porque antes lo usaban en su propia contra, pero era fuerza de palo, a fuerza de, de tortura. Y por eso se cambió, para que entiendan el contexto. Ahora bien, ¿qué pasó? Como en la sociedad ha visto... Que, la, que, que el derecho penal siempre ha sido violento, el Estado ha sido violento, entonces le crea un muro de contención al Estado y le dice, no, hasta aquí tú puedes llegar. Y por eso, atención pueblo, por eso se crea esto que se llama Constitución, por eso se llama esto que se llama Código Procesal Penal, y por eso se, se crea esto que se llama Ley del Ministerio Público, y ahí, en esos tres libritos, con dos o tres paginitas, vaya a leerlo, eso está en PDF, imprímalo si usted quiere, está contenido el ordenamiento jurídico de la República Dominicana en materia procesal. ¿Y qué dice la ley? Porque no soy yo que me lo estoy inventando. Y ojo, antes de yo decir lo que voy a decir, yo no estoy defendiendo a Alan Cáceres, me da trepito quien sea él, a la pastora me da trepito quien sea yo estoy defendiendo al ciudadano como a ese joven que usted acaba de ver. Le dolió al principio, ¿verdad que sí verlo? Ese es un ciudadano como usted. Lo que pasa es que hasta que a usted no le pasa no lo entiende. Vamos a ver qué dice la ley del Ministerio Público. La ley dice en su artículo 1 que el Ministerio Público debe ser garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aquí se hace todo lo contrario. El Ministerio Público es el que más lo pisotea. ¿Mm? Pero el artículo 15 de esta propia ley, si tenemos la... la, la porque se lo mandé, muchachos. Mírenlo ahí. ¿Qué dice ahí cuál es la función del Ministerio Público? Está subrayado, hasta se lo subrayé para que no cojan lucha leyendo el párrafo completo. ¿Qué dice ahí? Mírenlo ahí. Léalo. Écheme eso para acá, muchachos. Pero el artículo 15 de la propia ley del Ministerio Público, atención a los compañeros... Dice, míralo ahí, también se lo subo ayer, que el Ministerio Público ejerce sus funciones con un criterio de objetividad para garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas. Objetivo tiene que ser el Ministerio Público, y ahorita le voy a citar varios casos, pero seguimos. La Constitución, déjalo ahí, Blackie, déjalo ahí. La Constitución, pero tampoco no en el frente, también protege la libertad del ciudadano. La libertad del ciudadano la protege. Pero primero, ¿qué dice ahí la Constitución en el artículo 7? Que somos un Estado social, democrático y de derecho. Es decir, que todo lo que se haga debe ser respetando la Constitución y con apego a la ley. Y dice ahí, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales. Eso es esencial. Seguimos, porque parece que tenemos que... Dice ahí, en el artículo 169 de la Constitución que es función del Ministerio Público, dentro de su función está ¿verdad? garantizar los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos y ciudadanas, señores, reiterativo, reiterativo. Pero seguimos, porque parece que no basta eso. El artículo 14 del Código Procesal Penal, vámonos a la norma procesal penal, establece ahí que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, hasta tanto una sentencia irrevocable declare su responsabilidad y corresponde entonces al acusador eh, a la acusación de destruir la, el, la inocencia y qué dice Mahá ahí mismo en, en el artículo 15 la norma procesal penal que las medidas de cohesión restrictiva de la libertad es decir la prisión preventiva o la prisión domiciliaria tienen un carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar la prisión Óigame bien, las medidas de coerción van destinadas, señores. Vamos a hacer la mezcla, ¿verdad? Van destinadas, señores, para que usted entienda a que el investigado se presente al proceso. Todo, cada vez que usted pide que usted ve que están pidiendo prisión preventiva para gente que usted sabe que no se van a ir del país o que no, se van, a, a, no van a salir corriendo, es un exceso, una arbitrariedad del Estado a través del ministerio público. Dice el artículo 227, lea bien conmigo: procede a aplicar medidas de coerción cuando concurran, no una, todas las circunstancias siguientes. Y dice eh, que existen elementos de prueba que, ¿verdad? que vinculen al sujeto con el hecho. Bien, existe peligro de fuga. ¿Mm? La infracción que se le atribuye está reprimida con libertad. Existe peligro de fuga, es lo que tiene que ver el juez. Seguimos, muchachos. Porque parece que acá hay gente que no lee Ese es el mismo, vamos a cambiarlo Yo quiero el artículo 234 de la, de la norma procesal penal Que está ahí muchachos más adelante Para que ustedes vean Qué tan reiterativo es O fue el legislador Al momento de hacer la ley Señores la ley Entra para acá si no lo tienen ahí Dice que la prisión preventiva Léalo conmigo que se lo subrayé también Solo es aplicable cuando no puede evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona. Ojo con lo que estoy diciendo. Aquí hay gente que le cree, entren para acá, muchachos, ya. Aquí hay gente que le cree todo lo que el Ministerio Público presenta. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Ministerio Público, de manera irresponsable, acusó a Marlin Martínez de ser cómplice del hecho? En la muerte de Emily Peguero, ¿se acuerdan que aquí hubo gente incluso en este programa que aseguraba que sí, que ella era cómplice? Se demostró que no, y yo se lo decía. No, señores, no hay forma de demostrar eso, porque no fue así. Porque a nadie se le ocurre, óigame bien, a ninguna madre se le ocurre decirle a un hijo, ve y mata a tu novia, y más una gente con, con poder económico. ...que en el caso hipotético... ...le podía mandarlo a hacer con cualquiera... ...va a decirle a su propio hijo... ...ve, mátala... ...la lógica... ...se imponía en ese momento... ...pero la pasión de muchos... ...no lo dejaba ver... ...porque es que se ponen locos... ...es que no apartan la pasión... ...¿y qué pasó? ...terminaron pasando la vergüenza ahí... ...que no pudieron demostrar... ...lo que todo el tiempo sabían... ...que no lo podían hacer... ...eso era arbitrariedad... ...y por eso quedaron mal... ...le, le crearon una expectativa a la sociedad... Falsa, le estaban mintiendo a la sociedad El Ministerio Público de aquí Y usted lo vio Y usted se sintió mal, ¿sabe por qué? Porque a usted lo engañaron No era verdad, no era verdad que habían elementos Para poder vincular a Marley Martínez Con la complicidad del hecho de lo que había sucedido Y no lo pudieron hacer Y se demostró en justicia que no Pero a la sociedad le hicieron creer que sí Y eso es lo que tenemos que romper Eso es paradigma, hay que romperlo en la República Dominicana porque cuando le toque a usted, óigame bien, cuando le toque a usted que le venga la patana cargada de cemento y lo aplaste, ya no va a haber el tiempo. Y entonces ahí se va a acordar de mí. A mí me da trepito lo que la gente piense y si están de acuerdo o no conmigo. Es cuando le pase que usted se va a recordar de mí, allá en la cárcel. Propuesta de Yalyan de que los jueces varíen la, el criterio que presenta el Ministerio Público recurrentemente, diariamente en los casos específicos de robo de crímenes y sobre todo de delitos de corrupción el pensar que es un abuso del Estado cuando el Estado mismo se justifica en dar sentencia en nombre de la Constitución y de la República basando su criterio supramayoritario de que corresponde la prisión preventiva para individuos cuando que corresponde tienen? la prisión preventiva cuando el juez lo ve y lo entiende que es así. Vamos a Ah, cuando el juez lo entiende. Él es el soberano. No son las circunstancias. A la pausa, vamos. Ah, vamos, vamos a la ley la, la, la que lo establece pausa, ¿Cuándo debe ser. Pero son destruidas por el, el Ministerio tema? Público ¿Vamos y, lo ley? y los abogados. ¿Vamos